Y cuando, como yo hice en otros videos, íbamos a la terraza a ver un café o íbamos al balcón de la habitación en un café a la tarde, pues no podíamos. Porque el sol estaba tan fuerte a esa hora que nos eliminaba la posibilidad de tomar sol. Si desde el principio el control hubiera tomado en cuenta la orientación del sol, pues hubiera distribuido los espacios de manera que esos ambientes que necesitamos, que son más húmedos, como la cocina, los baños y los closets, los puedan distribuir directamente al sol.